¿Qué tal amigos? Bienvenidos, estamos en Explorando Ando, después de unas largas, largas vacaciones. Bienvenido Jorge al estudio. Hola, ¿qué tal estás? Fanny? Muy buenas tardes aquí en el estudio de Orbe Edward, compartiendo el, el espacio de Explorando Ando contigo y con todos tus suscriptores, tus seguidores de las redes sociales. Y ahora vamos con el, a entrar al tema que nos concierne el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y fíjate Jorge y que… Ajá, y ah, por, sus, por sus iniciales, vamos a hacer un recorrido por las primeras películas que mencionaron esto de la inteligencia artificial. También tenemos, por supuesto, esta película de 2014, eh, que está justamente basada en la biografía de Alan Turning, que código? déjame decirte, el código enigma. Este, Alan Turning es una figura bastante polémica, porque a pesar de ser un genio, fue tachado y borrado de la historia, por sus preferencias sexuales, él era homosexual, y bueno, fue juzgado muy duramente eh, en esa época, incluso se le llegaron a retirar sus bienes, se le, se le apresó, se le, pues se le afectó en su patrimonio y en su esfera de vida pública, todo por sus preferencias sexuales, ¿no? Y parte de esta biografía tan interesante… Pues la podemos encontrar en la película de 2014, El Código Enigma, la, la cual me parece fenomenal eh, entre varias cosas por el guión. ¿Tú la viste, Jorge? Sí, ¿Qué te fíjate, pareció? me pareció muy aburrida la maquinota esa, es es grandotota, entonces um, no me resultó tan, tan atractiva pero en lo que tienes razón es en el nacimiento como tal de la inteligencia artificial. Yo hablaba hace un momento de la idea de los robots y la inteligencia artificial, porque hay que recordar que para los años 20, este cineasta alemán hizo eh, Metrópoli, en la que expresa Fritz Lang Fritz expresa la idea de que las máquinas, sin denominar las inteligencia artificial, las máquinas van a dominar, eh, a los seres humanos. Entonces, aquí ya viene una idea de eh, superioridad del ser humano. O sea, si tú te das cuenta, resulta que estamos llenos de deidades, incluso la inteligencia artificial hoy sería algo así como una deidad. Si tú recuerdas las imágenes de la película de… de Metrópolis de, de, de, de 1927. De las, pues eh, al final el robot o la robot se expresa en un en un halo de divinidad diciendo wow yo soy la que domina ¿no? y curiosamente bueno esta película alemana la la nombra nombra esta figura superior como María ¿eh? entonces bueno sí, y fíjate que esta película reúne un montón de cuestiones filosóficas este de, de económicas sociales culturales existenciales incluso. religiosas políticas de clases sociológicas muy, muy interesantes. Es una película que se tiene que ver a detalle y que es todo un clásico porque justamente nadie para 1920 empezó a difundir esta película. Tenía idea de que se pudiera realmente llegar a, a hacer tanta te la tecnología que pudiéramos crear un ser que realmente pas pasara inadvertido como un ser humano y fuera la réplica de otro existente, ¿no? Out be back. I stop Terminator, ¿no? Sí, Pasaba sí, sí. Pasaba como ser humano. Y bueno, la idea de esta robot eh, llamada María, pues es una mujer que aparte incita a los obreros a incendiar toda la ciudad, que es una ciudad bastante eh, futurista, que está dividida en ciertas clases y aparte es una ciudad este como demasiado, este… Puede ser fría. Fría, porque son como Estru puras máquinas, estructuras. Muy estructurada, muy estructurada. Sí, esa idea de Una Lance, ciudad industrial. Fíjate que esa, esa idea de Lanz podemos tomarla como el antecedente de la inteligencia de la inteligencia artificial uh -huh. y esta película que tú hablas del código, el código eh, sí es, es el parteaguas part eh, en cuanto a una idea de inteligencia artificial, las máquinas evolucionadas por sí mismas. Bueno, en esta película del código enigma lo que se aprecia más bien es la biografía de Alan Turning y cómo fue su aportación durante la Segunda Guerra Mundial al descifrar el código, por el medio del cual se comunicaban los alemanes. Y bueno, ahí también hay una figura importante, la señorita Clark, que es como también una mujer científica que es interpretada por Keira Nagli. Y aunque, bueno, dentro del guión se preveía que esta mujer fuera muchísimo más sencilla… Bueno, pues finalmente la interpretó Keira Knightley y me parece que es bueno, es bueno su, su, su representación, su actuación. Y la película, a mí en lo personal, sí me gustó y sí la recomiendo. La siguiente película, que es de 1968, es eh, 2001, una odisea espacial, dirigida por Stanley Kubrick. 2001, odisea en el espacio. Donde ¿no? justamente un grupo de científicos se reúnen para viajar a Júpiter y dentro de esta nave espacial, pues la, la que tiene el control de todo el viaje, pues es justamente un sistema, una, una mega computadora, que tiene el nombre de HAL. Y HAL, pues al tener todo el control del viaje, pues empieza a sentir que, que tiene más poder que los mismos científicos, se revela, empieza a echarles la culpa entre ellos de un error, eh, pues error de la máquina, pero eh, inculpando a los, a los científicos, entre ellos se pelean. Y bueno, al final, pues, eh, se, se revela HAL contra los mismos científicos que lo crearon. ¿no? Sí, la recuerdo. ¿Qué, ¿Cuál más, entonces, de los sesentas para acá arriba? Sigue de 1982, Blade Runner, quienes ya vieron la versión de 2017, está muy buena, pero la original, la original, pues, es la de 1982, donde Harrison Ford eh, va a la casa de replicantes, son robots que son muy parecidos a los humanos, sin embargo, ellos tienen un código entonces, este, bueno, pues, los está tratando de eliminar, pues, porque peligra ya la raza humana. Al ser replicantes, pues, los replicantes tienen más habilidades este, ¿Y extrasensoriales. Hay una pregunta, y ahí se genera una pregunta. O sea, ¿realmente algún día fuimos humanos? O sea, la, la, la, la, la película… ¿Fuimos humanos? Pues, somos humanos. Bueno, no, que yo no, no, sepa, para porque... por ahí, Voy para allá. Exacto. La película expresa esa duda. A ver, yo creía que era humano, pero resulta que no lo soy. Soy, soy una inteligencia creada no de forma biológica, sino de forma científica en cuanto a una matemática aplicada a la vida. ¿Y desde cuándo en realidad se creó la vida en la tierra o llegamos de fuera o nos trajeron de fuera o nos pusieron de fuera? ¿Cuántos somos realmente humanos, cuántos no lo somos?, ¿Cómo nos conoceremos? ¿Nos mezclaremos? Ese es el punto de esa película. Sí, claro, porque en Blade Runner el meollo del asunto es que los replicantes ya se están eh, pues, reproduciendo con humanos. Sí. Fue Y algo que se consideraba que no era posible porque era como un candado de seguridad para, para no desconocer a los humanos humanos, pues llegó a quebrantarse, ¿no? igual que con, con las modificaciones genéticas de semillas, semillas genéticamente modificadas, que se decía en un inicio que no pueden mezclarse con otras especies nativas, ¿y qué pasó? La naturaleza siempre busca. Eso, siempre eso encuentra, encuentra la forma. Siempre encuentra la forma, entonces, si transportamos… Eh, la genética de las plantas a la genética humana, pues muy probablemente pueda haber ahí una situación de encuentro, ahora sí que encuentro genético entre máquinas y hombres. No podemos decir que no hay que recordar que toda ciencia, antes de ciencia fue ficción, fue ficción, hay que recordar la, la oveja esta que clonaron, que, que logró vivir. Dolly. Dolly. Entonces, no podemos eh, alejarnos de esa idea de, de la, del avance científico que muchas veces no conocemos regularmente las películas expresan el avance científico o lo que viene o lo que vamos a vivir eh, con, motivo, con motivo de la actualización de la ciencia y después de Blade Runner de 1982 vino Terminator 1984 con una saga creo que de seis películas los sí, hijos no, de es Terminator una locura. y pues déjenme decirles que con mucho pesar tengo que reconocer que yo no soy muy fan de estas películas que voy a decir a continuación, que son pues del año 1999, 2000. La verdad, la primera vez que las vi, yo ni las entendía. Estoy hablando de Matrix y Matrix recargado y Matrix revoluciones y todas esas. Y fíjate que habla de justamente eh, la inteligencia artificial de un ingeniero en sistemas que se da cuenta y se percata de que los seres humanos están siendo... Utilizados por las máquinas y siendo adormecidos para extraerles sale, toda su energía la vital. Mujer se llama Trinity. Y eh, está, por supuesto, también de 2004. Yo Robot, interpretada por Will yo Smith. Yo Robot, Will Smith también. Fíjate que esta, esta película de Yo Robot trae y, y ahí ya, un... Ya casi vamos a llegar a la sociedad futurista prevista en esta película, porque ah, esta película se muertos. ambientaba en 2035. ¿Cuántos en 2035 años ya faltan? Ya falta y ya poco, están ya. los robots. Estamos aquí, a la faltan 12 de la años, 12 años. Fíjate esta película de Yo Robot también. Tiene un conflicto existencial en la evolución de las máquinas Claro, porque ya los humanos ya no cuidan a sus hijos, ya no, eh, todo se lo encargan a los robots Y eso es ceder el control y ponerse bastante vulnerables ante la inteligencia artificial o sea, ahí, está, ahí están las nanas, no necesitas inteligencia artificial, ahí estaban las nanas o sea, Pero... las, mamás, las mamás que dejaban a los bebés, ¿a quiénes crees que olían los bebés? O sea, las nanas. Pero pero quién también quién, el ser humano empezó a desconfiar del propio ser humano cuando empezaron a instalar las cámaras en los ositos y veían que la nana pues le pegaba al bebé o, o no le daba de comer o ejercía ciertos actos de violencia en contra del bebé y la mamá lo veía pues desde la cámara que tenía el ojo del osito. Este, hay también una película muy buena que es justamente La niñera, la, la de Nani. Y justamente habla de una chava que justamente se, se, se mete a trabajar de niñera Y los niños generalmente pues sienten más apego por la persona que los cuida Que por sus propios padres cuando tienen niñeras Entonces ya no quieren que, que se vaya la niñera La mamá empieza a sentir celos de la niñera y la, la despiden Y le cambian a la pobre al pobre niño de niñera pues como tres veces al año Entonces eso también crea una desestabilidad emocional Y un montón de problemas secundarios eh, pero bueno, este, estábamos, eh, todo esto salió porque la película de 2004 de Yo Robot este, pues, precisamente habla de que los humanos cada vez relegan más actividades que solían hacer ellos a los robots. Y entonces los robots, eh, ahí hay un, un error en la programación de, uno de, esos, de una de esas centrales de robots y les ordena pues, aniquilar a la raza humana. Entonces ahí sale Will Smith tratando de combatir a todos esos robots que buscan precisamente desaparecer a los humanos. Fíjate que ahorita que recuerdo una una idea de inteligencia artificial, es Kit, eh, Kit, el auto increíble, es una máquina, ah, sí, sí, sí. o sea, estoy, solo lo expreso, que, que además no se presenta como humano, pero sí es eh, una parte de, hay una conversación, hay una idea de diálogo, entre, Prende el aire acondicionador. Sí, hay una, idea, hay una idea de diálogo entre la máquina y el ser humano, algo así como una conversación cálida, la, la máquina ya no es tan fría, incluso hubo o hay, no sé si todavía existan, pero hubo un, hubo un modelo Phantom de la Chrysler que era computarizado y entonces decía su puerta está abierta usted hoy no se bañó, apesta. Entonces, o sea, ese diálogo, ese diálogo ya se daba incluso como tal con ciertos... Eh, aparatos. Con ciertos aparatos. Electrodomésticos. Bueno, sí. pues, ahorita, ¿quién no tiene a Siri o Alexa y la tienen programada en su reloj, les mide el pulso cardíaco, les mide la temperatura corporal, este, si tiene sets, si ya hiciste ejercicio, eh, cuántos pasos al día hiciste, este... Tantas cosas que saben las... O sea, yo, yo sí creo que es un gran peligro que las máquinas sepan más de uno mismo que uno mismo. Llega Definitivamente. Un momen... Llega sí, un momento claro. en el que ellos almacenan tus fotos Adiós. con tu familia, saben quiénes son tus amigos, tus enemigos, quiénes te chocan quiénes no, tus gestos hay una, faciales. Hay una película de, de este cuate que hizo El Guasón, que hace muy buenas películas. Joaquín, Phoenix. Joaquín Phoenix. Phoenix, que, ¿cómo se llama la película? Es de 2016. Ella, Ella. sí. 2017. Eh. Es una máquina, realmente él eh, muere, muere, no, sé, no recuerdo si era su esposa, su novia, pero muere, se queda solo y entonces empieza a interactuar con la máquina eh, y la máquina se mete a la memoria, no a la memoria de él, sino a la memoria de su computadora, donde casi todos almacenamos nuestra vida y comienza a hacer un barrido de, de, de, de lo que tiene en su disco duro y le dice, oye, esta información la necesitas, esta no la necesitas, esta te ponía romántico, esto te gustaba leerlo, esto no te gustaba leerlo, entonces tienes razón, es peligroso que una máquina sepa más de uno que uno mismo. No, sí. Entonces, bueno, pues ese es el, el lado oscuro de la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial también tiene su lado blandito, romántico, hermoso. Y mi película favorita de todas estas que vamos Walt. a nombrar, wall ¡Ay, por de supuesto! Walt Disney, de Walt, Walt Disney. Disney. No, es que de verdad esa película me robó el corazón desde lo más profundo porque... Empieza eh, la película pues mostrándote ¿no? las consecuencias del actuar humano, del consumismo desproporcionado, de un planeta que era tierra, que era verde, que era agua y que termina totalmente gris, lleno de basura. Fíjate que tienes razón, es una idea muy sencilla de lo que es la inteligencia artificial y lo que es el daño al ambiente con motivo de la misma inteligencia artificial. Porque para poder lograr estas... Um, ideas de existencia, pues hay que hacer eh, investigaciones, ejercicios, hay que construir, hay que destruir, hay que empezar de cero y todo esto significa desechar. ¿Desechar qué? Pues el producto que no funciona, el producto que no sirve hay que almacenarlo, hay que desecharlo. Entonces, el Wally es un buen ejemplo por un lado de conservación o de falta de conservación y por el otro lado de la inteligencia artificial que al final termina de nueva cuenta evolucionando y teniendo sentimientos. Una película de inteligencia artificial que también me recordó esa situación es la de lluvia de hamburguesas, una máquina, bueno, construida por un, un, científico, un joven científico que nadie le hace caso, eh, hace una máquina que produce alimento, produce comida, entonces en una isla eh, comienzan a producirse, a producirse, a producirse alimentos y toda la gente que tenía buena forma ahora está súper, súper gorda. ¿no? Y el papá, el papá de este muchacho que vendía sardinas, pues él sigue vendiendo sardinas, bueno, claro, nadie le compra, pero sigue, sigue preparando sus sardinas para que vaya a pescar la gente. También es una idea de inteligencia artificial porque la máquina se vuelve loca y empieza a producir la comida que sea y termina la gente obesa. Y de nueva cuenta el ser humano eh, supera… Eh, la idea de la inteligencia artificial con sentimientos con con esta parte de la humanidad del sentimiento humano pero la inteligencia artificial hoy día ha llegado a, a, a, a algo insospechado Fanny eh, porque pues, hay una serie sí sí a, acabo de ver una serie que se llama no don't look deeper eh, es ya ya tiene tiempo es de 2020 pero apenas la vi y también me recordó mucho a otra serie que ya había visto que se llama Mejores de Nosotros, Mejores, Mejores que, que Nosotros, nosotros que es una rusa, serie rusa. ¿no? Y ambas llegan a la conclusión de que, eh, o sea, la tecnología en cuanto a robótica, en cuanto a inteligencia artificial ya está avanzando tanto que sí creo que vamos a llegar ya muy pronto a un escenario en el cual ya no vamos a poder reconocer si la persona con la que estás interactuando es persona o es inteligencia artificial. En la serie que te comento, Don't Look Deeper o No Mires Profundo, pues realmente ni ella misma sabía que era, que era este pues un robot como tal. Ella bueno, lo descubre si es mujer, si es mujer, a través de que periodo se periodo. Si es hombre, eyaculará. No, es que ya esos procesos incluso se. Bueno, dentro de la serie se, se, se simulan y dice. Eh, código administrador, simulación de periodo menstrual, simulación de acto sexual, simulación de hormonas, de, de, de mariposas en el estómago. Fíjate que sí puede ser esa, esa posibilidad de creación, la, la, la, la inteligencia artificial, eh, considero yo, puede, puede llegar a eso y mucho, todavía mucho más. Y bueno, vamos con la siguiente película que es de 2010, que es Tron Legacy, esta es una película de Disney… Y eh, bueno, en este mundo, este mundo me, me recordó mucho a otra película que se llama Origen. Bueno, en esta película de Tron, Legacy, eh, Sam termina atrapado en un mundo cibernético en el cual también quedó atrapado su papá y eh, después de un siglo pues ya este, emprenden un viaje pues sí, a través de este mundo cibernético para volver a la realidad. Pero el enemigo eh, finalmente es la inteligencia artificial, que es la que está controlando, pues, básicamente que no vuelvan a su mundo real. Y por último, esta película la van a poder eh, ver en Netflix y es interpretada, es justamente la película de la que hablabas al principio, interpretada por Joaquín Phoenix y eh, justamente es un escritor eh, que se termina enamorando pues de su asistente, no su, su asistente de inteligencia es máquina, artificial. Es una máquina, es una máquina. Se máquina. llama Ager y es del 2013. Sí, la verdad es que esta, par, esta idea de la inteligencia artificial, pues ya la tenemos encima con las aplicaciones que, que ha logrado eh, tanto Google como, como otras empresas eh, de, de, de computación. Y no solo ellos, también ya ideas eh, científicas más a nivel no comercial, sino de Estado de Seguridad eh, Mundial, nos, nos generan también una idea de inteligencia artificial, ya las, las guerras con drones, eh, poder mandar, eh, pues sí, eh, eh, armas no tripuladas, sino eh, únicamente manipuladas con la idea del hombre y que las máquinas actúen por sí mismas, pues una parte también de la inteligencia artificial. Bueno amigos, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero les haya gustado. Esto fue eh, La inteligencia artificial en el cine. Ya saben, ya conocen las redes sociales. Eh, síganos. El canal es Explorando Ando, Estefanía Franco. En Instagram me encuentran como arroba wowfanny y en Facebook como Estefanía Franco. Muchísimas gracias. Eh, ya, ya salimos del aire, Cabina. Bueno, voy a apagar a Fanny porque la original no vino. Vamos a apagarla. Nadie se da cuenta de esto. Ya no estamos al aire. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.